<risa> ah, funciona con tu peso. Esto es igual que la rueda. ¡Oh! Soy, soy medio ñordo todavía. Esta es la primera vez que me subo esta vista. Como ¡Oh! te saca más fuera de la curva, weón. Como estirar mi pierna derecha. ¡Oh! Un poquito más. De... ¡Oh! Se, va a perder, se murió, ya no prende. ¿Me lo pide? Lo voy a poner a cargar. Esta caja es el tipo de producto que no quieres comprar cuando eres una persona que hace deportes de alto riesgo porque todos sabemos lo que significa. En este caso no significa nada grave, yo estoy bien, mis familiares también, mis amigos también. Pero hace años siento que tengo una deuda con la vida sobre este tema y no creo que lo pueda saldar. Pero al menos quiero contribuir lo que pueda, ya que puedo. Oh, Dios. Yo tuve un accidente cuando era niño que... No era tan niño, tenía 18 años. Fue grave, fue grave y casi, no, no, no, ni siquiera me habría dejado en una silla de ruedas. Yo podría, tenía tres opciones. <ríe> o me moría, o quedaba tetrapléjico, que eso significa del cuello hacia abajo inmovilizado. O contra toda probabilidad estoy aquí vivito, coleando y agradecido. Así es que llegó el momento de hacer un invento. Dedicado a todas las personas que hayan tenido un accidente grave Así que el plan es probar si es que el plan funciona Y si el plan funciona, espero poder ayudar a las personas que esto le pueda servir A tratar de devolver un poco la suerte que tuve de poder seguir caminando Y seguir con mi vida haciendo mis proyectos Ah, loco, se me, se me achica el cuello con esto ¿Por qué tenemos esto acá? Esto es súper difícil para mí. Oh. Dame un segundo. Si es que logramos hacer esto, vamos a haber hecho la silla de ruedas eléctrica más económica del mundo. Así es que hasta donde he averiguado, una silla de ruedas acá en Chile vale desde el millón de pesos. Considero que es un precio demasiado prohibitivo. Sobre todo para una persona que probablemente si tenía un trabajo luego del accidente varias cosas en su vida van a cambiar y es muy probable que si es que tenía que moverse o lo que sea, la hora le, le podría resultar mucho más difícil por ende menos ingresos para comprar. O una silla eléctrica que sería algo realmente, realmente útil para las personas que tienen alguna discapacidad esta silla de ruedas me costó 100 mil pesos quería una más costosa y más resistente pero no encontré acá en Temuco. el plan es que la silla de rueda con motor y todo lo necesario se pueda hacer en casa y además de un buen rango, una buena velocidad y puedas tener todo eso por menos de 200 mil pesos, que es un quinto de lo que vale una silla de ruedas eh, eléctrica. Ah, oh, Dios. Es, es bastante cómodo. Eso es bueno. ¡Oh, qué locura, weón. Bueno. Estoy sufriendo con la introducción del video, weón. Bueno. ver si cómo funciona. Ah, y creo que se aprieta el perno y se fija la posición. Eso de es, cita al menos. Oh, estaba una locura. No, me va a terminar matando. Oh, oh, oh. Mm. Ya no, no. No voy a practicar eso porque no va al caso este va a ser nuestro motor esto es un hoverboard que me compré usado porque acá en Temuco no encontré y tú pones tu peso ahí y estabiliza y después te paras y he estado jugando con él acá dentro de la casa la batería le dura bastante la velocidad final no es mala si quieren un review rápido no cambio mi rueda por esta guanica ¿Por qué una silla de ruedas y un hoverboard? primero que nada estas cosas son sumamente económicas Porque no picaron nunca No sirven para nada Esto va a entretener a un niño durante 20 minutos Y después va a decir ¿Por qué no estoy ocupando mis piernas? El funcionamiento es básicamente lo mismo que en la rueda Quizá alguien está viendo este video Y no tiene idea que es la rueda Esta es la rueda Y funciona básicamente igual que esto Pero este es una sola rueda, así es que es un solo patín llevaba demasiado tiempo pensando cómo es posible que tengamos scooters, motitas eléctricas, bicicletas eléctricas, hoverboards, ruedas, etc. y no haya una solución accesible y simple para una persona que está en silla de ruedas por algún accidente creo que no pasé meses sino años imaginándome cómo se podría hacer esto y la respuesta más simple fue al final la mejor de todas Así es que vamos a intentar instalar ese hoverboard como propulsión para esta silla. Está quedando feo Tienes que decir con cara de convencimiento es un prototipo estamos listos para la acción no creo estoy seguro de que el primer intento va a ser un desastre y creo que con un pequeño empujón se puedan preguntar que es atorrante y mal hecho es prototipo. Muy bien. Ah, esto tiene mucho sentido. Ah. A ver, es porque todo flecta. Esto funciona. Esto da... ¡Oh! A Iron Man jamás le tuvo miedo a un guidón. Estoy topado, topado, topado, topado. ¡Cáchate! ¡Oh, no! Se me enganchó la polera en el. ¡Wow! Bueno, eh, está brutal. O sea, seamos bien honestos. No está brutal, pero funciona como concepto. Ven, vengan conmigo arriba de la nave. Porque este es el problema que tengo esto flecta demasiado y no hace mucho hacia adelante funciona porque lo mueve hacia atrás flecta ya yo sé que se puede ver muy indigno pero el concepto funciona y funciona mucho mejor de lo que pensé porque si es que esto no flectase serían mandos precisos hay que mejorarlo y estamos creo que ya pensé todo lo que tenía que pensar en <ríe> realidad han pasado unas semanas así es que vamos a darle rumbo a esto el proyecto es cortar madera y usar las manos. Yo creo que una persona con discapacidad fácilmente podría hacer todo esto con la motivación correcta. Y si no, me, me da esperanza que los amigos lo ayuden. Son muy cortas mis abrazaderas, ahí fue donde la cagué. Vamos, oh, que se puede? Eh? ¿Dónde la pelea? No, se rodó. Ya, voy a dejar esta afuera porque es el más conflictivo de todos, pero voy a poner todo el resto. Estamos casi dos para el éxito, así es que tengo que pasar estos dos pernos de afuera hacia adentro y de esa manera más seguro de que no se van a salir y encima de esto ponemos... Y acá. Acepto esto. Ajá. Boom. Bacán, bacán, bacán. Oh, bacán, weón. Qué muy sólido. Oh, ya, yeah. estamos bien. Cámaras. Espero que nadie haya pensado que las cámaras eran parte del prototipo. Siempre fueron parte del diseño. Ahora hacer dos por lado, dos por lado, hacer una presión brutal. Ahora tiene movilidad full. Ahí. Oh, esta va a ser brutal, weón. O la mola como si no fuese nada. Oh, basta, va a quedar brutal. casa la prueba de rigor es he eh, estado esperando este momento tanto tiempo que acá antes para esta puerta no pasaba pero ahora sí pasa esto me tiene emocionado ni se está moviendo eso es muy bueno se está viendo para atrás vamos oh, que se mueve esto debería ser brutal Nada no, no acá, vamos por el otro lado. Se está yendo, no, no, no. Le estoy, le, le estoy apretando todos los pernos porque está muy suelto. Esto no sé, ni siquiera se no, si querés, está no en oh, Esto está muy suelto. Ahora sí deberíamos tener precisión absoluta. Hay que poner un botón externo para apagarlo y venderlo <risa> ¡Qué bravo eso, eh? Este es el prototipo. El prototipo máximo este día funciona. Pura alegría, man. Está todo crujiendo porque está todo hecho en madera, pero funciona. Aprobado. Totalmente, bueno. Bacán. Oh, perdón. Ha pasado un buen tiempo desde que construimos esta cosa y hoy día vamos a ir a probarla. A terreno, a ver si es que aguanta No quiero que vaya para ningún lado Esta puede ser una de las cosas más bacanas que he hecho este último tiempo Y probablemente de las más importantes Así es que estoy contento con lo que está pasando Vamos a ir a ver a un amigo sí güey. ¿Cómo estáis? Ahora, ahora la vamos a probar, para pues, a ver cómo funciona Vamos a comprobar si es que anda en gravilla ¿por qué no? Digo yo. <risa> mira, acá estamos los para todos. ¿no? Pensaría que se iba a manejar, pero. Oh, oh, oh, me quedo No es el terreno óptimo, Paloma, pero si ¿sí querís... voy. Sí, bueno. Sí. Mira, mira, por favor, esas ruedas. Como si que está en todo terreno, no, no es. Ya, subamos los palets. Rápidamente vamos a reciclar estos palets. Ya, ya, estamos listos. Nos vamos a despedir de los chiquillos. Les vamos a agradecer la donación. Y vamos a ir a probar la silla al fin. Ya, llegamos a una zona muy tranquila. Y vamos a hacer el primer test. Turutut. Se va para atrás. Es por la, porque la calle. Los motorcitos responden a las inclinaciones. Entonces está configurada con las camaritas. Va a estar plana y no moverse. Cuando la tenéis para atrás, siente que tiene que moverse la cama. Vamos a partir con las calles y vamos a ver si sube algunas cunetas, si pasea por las veredas y. <risa> Quizá eso sí Creo que no es un vehículo tremendamente rápido Tiene personalidad propia ¿Qué es lo que hace? Las ruedas de acá ¿Le costó subir? No, es que los motores responden un poquito raro al movimiento de las manillas ¿Te acordáis que era como pasar cambio en la verdad? Sí Es por eso, no está hecho para esto, pero, pero mira de aquí a ver... Como que... No... ¡Oh, oh, no. oh, oh. qué está Como <risa> que no... <risa> Me dio 180. No, caché como que ahí... Y ahí tenés que ver... No, ahí, ahí le metí más, ahí sí. pasó Esto está todo inclinado, no sé si se notará en cámara, pero está todo como medio bamboleado. Tenés que ir, ir adaptando las manillas. Así y así. En el fondo el hoverboard, quiere siempre mantenerse con los pedales planos o en cierto ángulo para avanzar. Y si la silla sube, tenés que darle más ángulo a lo. Sin estolear el motor, en fondo. Tiene fuerza. Oh, tiene fuerza. Sí, sí, si te... Las dos tirando juntas tienen fuerza, weón. Sí, pues, así. está ahí? Oh. No, las ruedas chicas son las que juegan con la... Quizás si las ruedas fueran menos duras... Quizás si me cargo más adelante. <risa> no, me eché para adelante y me pasé el centro de gravedad. Estamos empezando a entender que... Falencia entre oh. el zapateo. Oh. Nos pasamos del límite de... Oh, como que se bloquean cuando les pasa eso. Tenéis que conectarle el cargador para que se eche a andar de nuevo, por lo que he cachado. ¿Y de cuáles cargadores usa eso Cargador específico. Sacó el test. Sabemos que a velocidades bajas. Funciona es... brutal. Funciona súper bien. El tema es con el zapateo, weón. Igual anda a saber tú que otro modelo de hoverboard funciona mejor para esto. Volvimos a la casa a buscar el cargador, ya que el hoverboard se murió. Acá tengo un enchufe. Acá tengo el cargador y esta cuestión no prende. ¿Por qué no prende, señor? No hace sé nada, porque le hicimos demasiada fuerza hace un rato. <risa> eh, pero si conectáis esto. Plup. Y lo desconectas. Plup. Ahora prende. ¡Tirá! ¿Por qué hace eso? No tengo idea. Se debería apagar y volver a prender, pero. Bajamos los pallets. Yo creo que sí. Estamos en el de muco y ahora que echamos a andar esta cosa de nuevo. Vamos a hacer otras pruebas. Buen ritmo de paseo. para cagarse la risa, como con tu mini bulldozer. Como se maneja con palanca de tío. Ahora le voy a dar un uso más normal porque.. Pensamos que para altas velocidades vibran las ruedas delanteras y eso no bueno. Aquí no me gusta firme contra el auto, así es que puedo frenar, o incluso retroceder. Eso es bueno, no viene nada. Vámonos. Chipap, blue que conveniente. Ahí hay una rampa. Bueno, puedo poner todo, terreno. Aguantó, buena. Hola, ¿qué tal? ¿Hola, hola? Hola Vamos. Weón. ¡Oh! ¡Qué ¡Le subió! ¡Uf! ¡Hay una bajada al otro lado! Estoy regulando la velocidad todo el rato, podría ir más rápido, pero... Te muestro un truco. <risa> Los columpios. ¡Cuidado! Oh. ¡Loco! Esta usted le puede dar mucha independencia a una persona que haya tenido un accidente. ¿cuánta? Sí. ir para adentro. <risa> para ir a velocidad prudente funciona brutal. Sí. Si le empezamos a pedir, como que... <risa> Yo creo que el ángulo y el, el, sí. la poca estabilidad que tiene Me encantaría saber la autonomía que tiene Voy trotando tras tuyo Es, es un ritmo muy buena onda, o como para por lo menos salir a dar un paseo de repente Mira el árbol, está muy bonito uh. ¿Queréis darle un rato? Uh. Vamos subiendo. Aquí vamos en subida, acá vamos a llegar a un lugar muy bonito. Uh, <risa> a ver que hay avanzando, igual tenéis que ir corrigiendo como... hablando se podría decir. Mira, una microcuneta. Oh, uh, uh, buena. ¿Sabéis que es una alegría por el que se dé el tiempo de construir esta weá? Lo no va a pasar bien. No es perfecto, pero... Vale Fuscar. la pena, bro. como los demonios cuando vas ahí rápido así que no hay que ir rápido pero para pasear está bueno <risa> no es malo no para nada ¿Qué más podemos probar hemos probado cunetas pereas no las vamos a romper porque sí, <risa> hemos andado en ciclovía hemos andado en gravilla esta es más difícil si la cruzáis derecho me afectan más pero si la, si la hacía el kit en diagonal como que no pueden levantar Uy, uh, aquí bajadita de achera Okay, esto va a ser lo más extremo que vamos a hacer. Julia Ahí las manillas se manejan solas, es muy chistoso. Sí, como que se autoacomoda. Oh, oh. Se desactivó de nuevo. Creo que fue suficiente, ¿o no? Si sí. funciona muy bien. Estoy demasiado, estoy demasiado contento. Qué bien, weón. Para, Para seguir sacando más sonrisas. Para seguir sacando más sonrisas, más sonrisas. Porque si no pensamos en el weón bon que tenemos a la derecha y el weón bon que tenemos a la izquierda, ¿qué somos? Uh, grande Germán. <risa> Estoy demasiado contento. Ya, acabo de llegar a una conclusión con respecto a esta. A esta sillita. El eco acá está brutal. Creo. Creo que la idea está y el concepto funciona. Eh, tenemos el problema de que. ¿Estás grabando para arriba o? El botón para prenderlo y apagarlo está acá abajo. Es obviamente sumamente incómodo subirse a la silla y tratar de tirar el brazo hacia atrás para tratar de apretar el botón. Creo que, creo que es imposible. Oh, no soy muy bajo y no, no alcanza. Ese es uno de los problemas que tenemos que solucionar. Es súper simple, es, es sacar el hoverboard. Desarmarlo con los pernos que tiene por abajo, abrirlo y poner un, una extensión del botón hasta arriba del mando donde sea. El problema principal es que esta cosa, cuando tú le haces mucha fuerza o mucho torque, se bloquea. Y la única manera de desbloquearlo es con, conectándole el cargador mientras está conectado a la pared. Este lo compré usado y por lo que vi traía un control remoto de bloquear y desbloquear. Ese control remoto no lo tengo. Solucionar el interruptor es súper fácil, pero solucionar el problema del bloqueo la verdad es que si tuviese el control remoto se supone que lo podría desbloquear y quedarme con esta idea tanto tiempo hasta reparar esto creo que es que la idea se pierda así es que voy a dejar este video hasta acá por mientras que trato de solucionar esos problemas en un futuro no sé qué tan lejano pero quería mostrarle a los chicos que esto Funciona bastante bien, si alguien quiere desarrollarlo más, por favor, hágalo. Si alguien quiere buscar la manera de que funcione y vender un kit, mientras lo venda a un precio razonable para que sea accesible para los chicos, tiene todo, todo mi consentimiento y todo mi apoyo. Eh, me habría encantado alcanzar a regalarlo y alcanzar a hacer todo en un video, pero creo que seguir esperando. Esta silla ha estado ya meses a esta altura desde que me la compré y eh, creo que los chicos que tienen alguna discapacidad no deberían seguir esperando así es que, así es que creo que eso es todo por este video Al, apenas la tengamos más operativa o apenas solucionamos estos problemas vamos a regalársela a alguien, es eh, lo que más quiero porque fue un proyecto entretenido pero a mí no me sirve tanto como le podría servir a otra persona así es que, así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó este video sobre la silla de ruedas Eléctrica más económica Y casera del mundo Dale un like Si tiene algún amigo que Le podría servir esto Por favor compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo videos de Lo que venga Nos vemos en el cerro